El Sol es el gran productor de energía de la Tierra. Ya hemos visto en actividades anteriores cómo la gran mayoría de las fuentes de energías renovables dependen del Sol. Para ver cómo podemos aprovechar su luz y su calor para cubrir nuestras necesidades energéticas vamos a visitar la planta de energías renovables de la Universidad Rey Juan Carlos. La unidad de energías renovables de la Universidad Rey Juan Carlos cuenta con instalaciones destinadas al estudio y comprensión de diferentes formas de energía renovable, sobre todo energía solar, centrándose en dos tipos principales de aprovechamiento. Por un lado, el calor del sol puede utilizarse para aumentar la temperatura de fluidos que pueden usarse en diferentes aplicaciones, como agua caliente sanitaria para nuestras casas o para la producción de electricidad. Hablamos de la energía solar térmica. Por otro lado, la radiación solar puede transformarse directamente en electricidad mediante células solares colocadas en paneles fotovoltaicos. El corazón de las centrales fotovoltaicas para la producción de electricidad es el panel fotovoltaico, que puede ser de diferentes tipos en función del proceso de fabricación silicio amorfo, silicio policristalino y silicio monocristalino. En los tres casos, el principio de funcionamiento es el efecto fotoeléctrico, por el que los fotones procedentes del Sol son absorbidos en materiales semiconductores, provocando el desprendimiento de electrones cuyo movimiento a través del material produce corriente eléctrica continua. Para obtener el máximo aprovechamiento de la energía solar, los paneles deben situarse perpendiculares a los rayos del Sol. Esto se consigue dotando a los paneles solares de sistemas de movimiento y seguimiento del Sol. Los sistemas de dos ejes más comunes tienen un movimiento alrededor de un eje vertical para el seguimiento del azimut y un eje horizontal para el seguimiento de la altura cenital. En el caso de disponer de un solo eje, este será vertical normalmente, para el seguimiento del azimut. En el caso de paneles fijos, sin sistemas de seguimiento, deben colocarse de forma que se maximice la producción en las épocas de mayor consumo de electricidad. Como regla general, los paneles se orientan al sur con la inclinación correspondiente a la latitud en que se encuentren para que incida sobre ellos la mayor cantidad de radiación solar posible. Otro detalle importante es que la separación en tireras de paneles fotovoltaicos debe garantizar la no superposición de sombras entre los paneles, los meses de solsticio de invierno y de verano. En cualquier caso, la aplicación más conocida y popular de energía solar es el aprovechamiento de calor fundamentalmente para agua caliente sanitaria. En esta aplicación calentamos un fluido que sirve a su vez para calentar agua en bloques de pisos, hoteles o centros públicos, alcanzando temperaturas inferiores a los 100 grados. El suministro de agua caliente sanitaria puede parecer poca cosa, pero puesto en cifras, puede constituir alrededor de un 20% del consumo de energía de una vivienda o un hospital, y hasta el 25% en el caso de hoteles y centros públicos. Para aprovechar el calor del sol, necesitamos elementos que permitan captarlo, transportarlo, cederlo y acumularlo. Los captadores solares permiten recoger la radiación solar y calentar el fluido caloportador que circula por ellos. Los hay de diferentes tipos y con diferentes rendimientos, como placas planas o tubos de vacío. El fluido calentado debe ceder su calor al agua y para ello tenemos los cambiadores de calor, que pueden ser desde un serpentín dentro de un depósito de agua hasta sistemas más complejos con cambiadores de calor de placas. El fluido caloportador constituiría el circuito primario del sistema y el agua el circuito secundario. Sea como sea, el agua caliente debe acumularse y mantenerse hasta su uso en depósitos con capacidad de aislamiento suficiente para evitar en lo posible las pérdidas de energía. También necesitamos bombas impulsoras de líquido para hacer circular los fluidos de forma adecuada. Sobre este esquema tan sencillo debemos incluir sistemas de producción de calor auxiliares en épocas de baja reacción o de gran demanda de energía o sistemas de seguridad como vasos de expansión en el circuito primario para compensar el aumento de volumen del fluido caloportador debido a la temperatura. Finalmente, para evitar sobrecalentamientos excesivos del circuito primario es necesario añadir disipadores de calor que evite que se alcancen temperaturas indeseables. Para finalizar, aunque el aprovechamiento completo de la energía solar plantea todavía retos, como el coste y la eficiencia de los paneles o los sistemas de acumulación y almacenamiento de la energía, o la variabilidad solar y la incertidumbre meteorológica, merece la pena una última reflexión sobre su potencial. La producción de energía solar es 100 veces superior por segundo a la capacidad de producción de energía de los combustibles fósiles. Si fuéramos capaces de recogerla completamente de forma eficiente, en menos de 50 días, tendríamos el equivalente energético de todas las reservas conocidas de combustibles fósiles de la Tierra.